Vale. Hola, soy Daniel Hola, soy Daniel, para mi receta receta Es con una de temporada amazada. ¿Qué? Sí. ¿Eh? Enséñamela ¿Cuánto ves? Amazá, niñas Vengo <risa> a hacer un biscoito de masa. Quedito, eh, quedito. Vale. Vamos a usar 125 gramos de yogur. Más alto. 125 gramos de yogur, tres vasos de yogur y de harina, 3 huevos, tres huevos. ¿Repite? Tres huevos. Un vaso de yogur con aceite. Dos. dos vasos de aceite. Dos, ¿eh? dos vasos de azúcar, un sobre de levadura, medio comerodina, de canela, y tres mazas que le tengo aquí. y ¿Puedes presentar el dinosaurio? Sí. Y también vamos a estar con el dinosaurio rex. Este es, es este dinosaurio. Pero bueno, empezamos. Estos son los ingredientes. Bueno, yo, eh harina, aceite, azúcar y... ¿cómo es, cómo es? Canela. Y canela. Ahí está la lista. Y tres huevos y tres manzanas. Tres... Tres mazas. Una, dos, tres. Comenzando, comenzamos batiendo... O huevo con azúcar ¡Trabate! ¡Trabate! Vamos a echar el yogur Bien mezclado Cortamos A farina, A farinha y mezcla le doy... Ya levadura. La levadura Le doy a farine y a de la uga. ¿Ya? Y a de la dura Levadura. Levadura. Es Le verdadero <risa> <risa> Sí. Ah, parece... parece el monstruo. Mirad qué guapita. pinta. Vamos a echarle el aceite, una pizquinha y sal el La batidora, la batidora. Botamos a, a canela y batimos por última vez. Bate. Bien. Sí. el forno a 180 grados. Mendres el brazo o molde con mantella. Manteiga Manteiga Manteiga Manteiga Manteiga Mantequilla Así está bien Ahí. Pongo Para pan, hacer las manos Ah, querido Edward es un juguete en tres Vamos a botar O líquido En En En En En En, en el bote Echamos a mezclar mm. Estamos a mezcla No bote Mientras un... No molde, Dani No molde Mientras un adulto perdonadase En láminas wow. Allá voy Allá voy Ay Cuidado, Caquita <muchas> Ponemos a masa arriba de la mistura. Pirim, pirim. Pirim, pirim, cuando Cuando ya rematamos, un adulto mete... mete a mezcla en el forno. Toma papi. Tengo que esperar 50 minutos. ¿Ya? Cuando pasa el tiempo, un adulto retira en de forno Podéis engadir mermelada Pero a mí me gusta así Ay, mi dedo Ahí está no. ¿Lo, puedo, lo puedo probar Esperemos a que, a que un adulto corte, corte el bizcoito Vamos, empezamos y ahora vamos a probarlo. Mm, queda muy rico.